Compitruenos, mucho cuidado con no actualizar vuestra partida de Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura Porque hay un nuevo bug que te puede romper tu partida para siempre Si quieres enterarte de todo, vamos a darle caña Como bien sabéis hermanos, ayer hubo una nueva actualización de Pokémon Escarlata y Púrpura La 1.2.0 Que incluye, entre otras cosas, las nuevas raids de Ferroverdor y Ondulagua, ¿vale? Pues bien, si por algún casual se te ocurre no actualizar y mantenerte en la versión 1.1.0... ...no te conectes al online y descargues los legendarios de las incursiones. ¿Por qué? Porque esas incursiones, esos Pokémon, no están programados en el juego... ...por tanto, las incursiones van a mostrar un huevo malo, es decir, un huevo glitch... ...que mmm, si lo atrapas, si no lo atrapas, creo que no pasa nada pero si decides atraparlo se te va a quedar en el equipo o en la caja, se va a quedar ahí para siempre, no se puede intercambiar y lo peor es que cuenta como una captura de Ferroverdor o de Ondulagua y no vas a poder capturar el Pokémon real en el futuro esto es una absoluta locura compañeros como veis este huevo malo cuenta como una de tus capturas así que por favor actualiza a esta versión 1.2.0 eh, si estabas farmeando un greninja si estabas farmeando un pikachu actualiza olvídate ya actualiza la 1.2.0 porque como lo hagas sin querer la has liado que flipas hermanos esto es por digamos la razón de irte a las noticias del poké portal en la versión 1.1.0 y meter esos pokémon que no existen en tu actualización todavía eh, y pues eso aparecen como como huevos malos vale huevos que briquean y pueden romper por completo tu partida de hecho se considera algo completamente ilegal y Ojo, porque esto es lo más interesante de todo, Pokémon Company se ha enterado y, obviamente, y ha pedido perdón. La cuenta de Pokémon japonés ha puesto este tweet: Hemos confirmado un problema en el que si desafías la raid de, bueno, aquí están los nombres raros, Ferroverdor o Ondulagua, sin descargar la nueva versión 1.2.0, puedes desafiar huevos en lugar de Pokémon. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar, pero ¿cómo que disculpas? ¿Queréis, por favor, arreglarlo? Me cago en San Pito Pato, o sea, es que <risa> Yo es que flipo ¿Y la gente que lo haya capturado, qué? ¿No va a poder volver a capturar a Undulagua ni a Ferroverdor? Veremos si en los próximos días o tal Sacan la 1.2.1 Para solucionar ese problema O yo qué sé qué, hermanos Esto me parece <risa> De cuento chino, de verdad, Pokémon Sois un meme, os lo juro bueno, os he conseguido un vídeo donde vais a poder ver cómo este youtuber está en la versión 1.1.0 y básicamente produce el mismo glitch. Fijaos, básicamente se mete en Pokémon eh, Púrpura, ya tiene las raids de Ferroverdor o Ondulagua y lo que le sale es este huevo... Un huevo, una raid de un huevo, es increíble De 5 estrellas, de teratipo agua Parece de Pokémon Escarlata en este caso Y... o oh, es púrpura, es púrpura Madre mía, increíble Y eh, una vez se mete en la raid Básicamente lo que vais a ver es Un huevo con... Con un gorro teracristal Yo es que te juro que, que me descojono, eh O sea, esto me parece una maravilla De hecho, ni siquiera puedes llegar a combatir contra él Es como que directamente se debilita Y... mirad tenemos un huevo con sombrero de Terra lo nunca visto, además es Terra Normal. No es ni siniestro, ni TeraSíquico, ni Terra Agua, nada. Es sombrero TeraNormal Normal en un maldito huevo. Es que, fijaos. Y se destruye, por supuesto, como en plan, oye, eh, exploto en mil pedazos y ya está, ¿no? no llegas ni a combatir contra él, ¿no? Y entonces aquí te da la opción de capturarlo y si por algún casual decides atraparlo... Estás jodido. Lo que en este caso podrías hacer es básicamente, eh, una, o no guardar, o dos, si tienes el auto guardado y por lo que seas guardado, puedes volver atrás a la versión anterior de tu último guardado que lo puedes tener en el vídeo que hice yo de cómo recuperar la partida guardada, ¿vale? Os lo dejo por aquí arriba por si acaso os interesa. Como veis, ahí captura el huevo, ahí está. Dice Pikachu was scout no sé si dice Pikachu porque Pikachu era el Pokémon que tenía el, el youtuber este, o si simplemente eh, pues es Pikachu porque es el Pokémon que sustituye, en este caso, el Pokémon vacío, ¿no? O el huevo, no sé, la verdad es que y le, da, le da Tera... ¿Le da Tera... cómo se llaman estos? Tera Shards de estas de tipo normal. Es increíble, o sea, es una maravilla. Fijaos, y aquí tiene el huevo con, como podéis ver, la Pokébal esta nueva que introdujeron, la tenéis aquí, fijaos, es increíble, huevos sin entrenador, sin ID, sin nada por el estilo, esto es una absoluta locura, o sea, que esto pueda pasar, me parece, de verdad, de, de, de, de, de, de, de, de ser malardos, o sea, de ser muy malardos, qué locura... Pues nada compañeros, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que por favor no le haya pasado a nadie, por favor, eh, eh, espero que esto os haya ayudado a no cometer el error, supongo que muchos habréis actualizado, así que sin problema, y nada, revienta ese botón de like, aprieta ese botón como si no hubiera un mañana, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.